Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rossi, fundador de la Laura Luciferina, Semilla de Luz Universal. Los invito a todos a que hagan un pacto con mi señor Lucifer. A que cambien de doctrina, a que cambien de estilo de vida. Es posible tenerlo todo, pero la decisión es suya. Es su decisión. Si sigue siendo un espectador más, o pues realmente abre los ojos a la realidad y empieza a vivir de una manera diferente. ¿Cuánto lleva usted viéndome en las redes sociales? siguiéndome en las redes y sigue pensándolo sigue más pendiente del que dirán que es su propia vida que es su propia existencia sigue dándole más protagonismo a los comentarios de los demás a las críticas de los demás y deja vivir su propia vida deja sus decisiones al que dirán Usted no toma sus propias decisiones. Las toma basadas en el que dirán. Toma sus decisiones basadas en los comentarios, en el que dirán de Víctor Damiarroso, en el que dirán de la organización Luciferina y no vive su propia experiencia. Viva su vida. No la vida que los demás quieren que usted viva. Porque los demás no le van a dar a usted para vivir, no le van a dar para la renta, para el colegio de sus hijos. No le van a dar para cubrir sus gastos, ¿verdad? Cuando usted ha necesitado y necesita llevar comida para su casa, esos que lo critican, ¿dónde están? Para ayudarlo a usted, ¿verdad? Entonces, siga para adelante, haciendo caso omiso al que dirán. Y tome su propia decisión. No viva del que dirán, que los que viven del que dirán fracasan toda la vida porque no saben para dónde van. Cuando yo tengo claro para dónde voy, no hago caso al que dirán, no hago caso a los avisos de peligro y sé para dónde voy y la tengo clara en la vida. Cuando yo inicié mi vida espiritual, mis principales detractores fue mi familia. Muchos de mis familiares me dejaron de hablar hasta, hasta el día de hoy No me hablan Pregúntame cuánto me importa Ni mi mierda Porque yo la tengo clara en la vida Sé lo que quiero de la vida Sé para dónde voy Tengo clara mi escala de valores en la vida Sé que es lo más importante para mí en la vida Y sé qué es lo que quiero y sé qué es lo que quiero conseguir a futuro. Pero si yo me hubiera puesto a hacerle caso a las críticas, al que dirán que es que se este dijo una cosa, que este dijo otra, que se este hizo otro comentario, que este otro comenta otra cosa. Yo no avanzo un solo paso. Ahí estaría. De vendedor ambulante. Vendiendo laditos en la calle. Así estaría, ¿verdad? Pero tomé la decisión de cambiar de estilo de vida, de cambiar de doctrina, de empezar a vivir de una manera diferente. Me di la oportunidad. Me criticaron, me cuestionaron, me dejaron de hablar. ¿Y a mí qué me importa? Ah, ¿les molesta mucho que yo adore a Lucifer? ¿Les molesta mucho que yo hice un templo para adorar a Lucifer? ¿Les molesta mucho que yo le haya vendido mi alma al mal diablo? ¿Sencillo? Deme 100 mil dólares mensuales. Y yo hago lo que ustedes digan. Es así de sencillo. Ay, es que nosotros, ¿de dónde tanto dinero? Por Dios. Así me dijeron, por Dios. Por Dios. Héctor, porque mi nombre real es Héctor. Héctor Londoño Villegas, y ya todo el mundo lo sabe. Y miren, miren lo curioso. Miren lo curioso, me voy a desviar un poco del tema. Algunas personas me escriben al WhatsApp, eres un impostor. Víctor, tú no te llamas Víctor, te llamas Héctor. ¿Cuál es el misterio con eso? Mi nombre es Héctor Londoño Villegas. Dicen que soy un impostor porque yo no me llamo Víctor, sino Héctor. Me llamo Héctor Londoño Villegas. Todo el mundo lo sabe. El Voz Populi. En las diferentes redes sociales está. Los medios de comunicación ya saben mi verdadero nombre. Víctor Damián Rosso es una marca registrada. ¿Por qué una marca registrada? ¿Qué es lo que pasó con esto? Muchos quisieron eh, usurparme, muchos quisieron eh, hacerse pasar por mí. Entonces sacaban un Facebook, por decir algo, o un Instagram, o, o cualquier otro, otra red social con mi nombre, Víctor Damián Rosso. Como yo no tenía mecanismos legales ¿sí? para hacer valer mis derechos, entonces decidimos, Héctor Londoño Villegas, y mi bufete de abogados decidimos registrar la marca. Ya registrada la marca Víctor Damián Rosso, nos aseguramos que ni en México, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Chile, ni en Estados Unidos, haya nadie se pueda llamar Víctor Damián Rosso. Obviamente, se puede llamar Víctor Damián Rosso como persona natural. Cualquiera se puede llamar así. Que es muy diferente a decir que es Víctor Damián Rosso y dedicarse a lo que yo me dedico. Eso no lo pueden hacer, ¿ok? porque ya tenemos el mecanismo legal para demandar internacionalmente por el protocolo de NISA y hacer valer nuestros derechos y pedir, obviamente, si es el caso, una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, por eso decidimos registrar la marca, no por otra cosa. ¿okay? Mi verdadero nombre es Héctor Londoño Villegas, siempre lo he dicho. No me oculto, pero los amarillistas, los que le meten morbo, los que le meten picante, los envidiosos, los que andan buscando el lunar en la sábana blanca de Víctor Damián Rosso para criticar, se pegan de esa, esa estúpida, de esa ridiculez, de esa babosada. Entonces les venía comentando que me decían, por Dios Héctor, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Pídaselo a Dios, les decía yo, pídaselo a Dios. No, es que él tampoco da tanto. Entonces déjenme vivir mi vida. Déjenme vivir mi vida y viva la vida de ustedes. ¿Ok? Y seguí para adelante. Y no hice caso al que dirán. Los invito a ustedes a que hagan lo mismo, no hagan caso al que dirán y sigan para adelante con sus proyectos de vida, siempre de la mano de mi señor Lucifer. Mi nombre es Víctor de Meroso, los invito a que hagan un pacto con mi señor Lucifer, Suscríbanse a mi canal y denle me gusta. Bendiciones para todos, atrévete y déjate sorprender.